El presente perfecto en español, video número 2. Fácil y muy bien explicado. Recordemos un poco la clase anterior de este tiempo compuesto. El presente perfecto o antepresente del modo indicativo. En la primera columna tenemos el sujeto o en este caso los pronombres personales seguido del verbo auxiliar haber y vamos a ver el verbo eh, modelo amar, en su forma de participio pasado. El verbo beber, también en su participio pasado. Y el verbo subir, son verbos terminados en ar, er e ir. Y nos va a quedar como ejemplo, yo he amado, bebido o subido. Tú has amado, bebido o subido. Él, ella, usted ha amado bebido o subido? Nosotros, nosotras hemos amado, bebido o subido? Vosotros, vosotras habéis amado, bebido o subido? Ellos, ellas, ustedes han amado, bebido o subido? Preguntas y respuestas. Quiero empezar hablando acerca de esta primera oración. No es muy común escuchar, ¿he yo perdido el avión? Este pronombre personal de la primera persona usualmente se omite y decimos, ¿he perdido el avión? Sí, tú has perdido el avión o no, tú no has perdido el avión. Existe una variedad de usos en cuanto a la posición del pronombre en el presente perfecto dependiendo del país, o muchas veces de algunas regiones donde tú vivas veamos otro ejemplo yo digo has tú trabajado como mesero o como mesera antes yo podría decir has trabajado como mesero o como mesera antes sí yo he trabajado como mesero o como mesera antes también puedo omitir el, el pronombre de decir sí he trabajado como mesero o como mesera antes en la oración negativa nos quedaría no yo no he trabajado como mesero o como mesera antes también puedo eliminar el pronombre y decir no no he trabajado como mesero o como mesera antes 3 a él visitado españa Sí él ha visitado España o no, él no ha visitado España. Es muy importante recordar que bien sea el contexto, un párrafo, un diálogo, una conversación, nos va a permitir saber si podemos omitir o no ese pronombre personal. Leamos este mismo ejemplo sin el pronombre que está entre paréntesis y decimos, ¿ha visitado España? Sí. ¿Ha visitado España o no, no ha visitado España? 4. ¿Ha ella conocido a William? Sí, ella ha conocido a William o no, ella no ha conocido a William. 5. ¿Han ellos probado comida japonesa? Sí, ellos han probado comida japonesa o no ellos no han probado comida japonesa 6 ha estado muy caliente esta semana Sí, ha estado muy caliente esta semana o no no ha estado muy caliente esta semana 7 bueno este es un caso especial no es muy común que alguien diga hemos nosotros llegado muy temprano a la fiesta bueno gramaticalmente es correcto pero es muy común escuchar hemos llegado muy temprano a la fiesta Sí, hemos llegado muy temprano a la fiesta o no nosotros no hemos llegado muy temprano a la fiesta una vez más quiero hacer énfasis que el uso del pronombre personal en este tiempo verbal del presente perfecto puede cambiar un poco de lugar dependiendo del de país donde tú te encuentres hablando español porque existe alguna algunos cambios pero la estructura básica es la que estamos estudiando 8 han ellos estudiado gramática antes Sí, ellos han estudiado gramática antes o no ellos no han estudiado gramática antes Quiero que estudiemos ahora algunas palabras interrogativas en el presente perfecto. Simplemente vamos a colocar la palabra interrogativa antes del verbo auxiliar haber. Por ejemplo, 1. ¿Dónde he dejado mis lentes o mis gafas? 2. ¿Qué han hecho ellos hoy? 3. ¿Dónde ha conocido ella a John? 4. ¿Dónde has trabajado tú antes? 5. ¿Por qué ya se ha ido ella? 6. ¿Dónde has comprado tus zapatos nuevos? 7. ¿Dónde ha estado ella en los Estados Unidos? 8. ¿Por qué ha nevado tanto este invierno? 9. ¿Dónde han estado ustedes todos estos años? 10. ¿Dónde han aprendido ellos inglés antes? 11. ¿Desde hace cuánto que has trabajado tú aquí? 12. ¿Cuántas veces han estado ellos en México? Más oraciones en presente perfecto. 1. Ellos no han vivido aquí por años. 2. Ella ha trabajado en el banco durante 5 años. 3. Nosotros hemos tenido el mismo coche durante 10 años. 4. ¿Has tú tocado el piano desde que eras niño? 5. Yo he trabajado duro esta semana. 6. Ha llovido mucho este año. 7. Nosotros no la hemos visto hoy. 8. Ellos han visto esa película 6 veces. 9. Ya ha sucedido varias veces. 10. Ella los ha visitado con frecuencia. 11. Nosotros hemos comido en ese restaurante muchas veces. 12. ¿Has tú acabado de trabajar? 13. Yo he acabado de comer. 14. Nosotros la hemos acabado de ver. 15. ¿Ellos no han subido a la montaña? 16. Alguien se ha comido mi sopa. 17. ¿Has visto Toy Story 3? 18. Ella ha estudiado japonés, ruso e inglés. También es muy común usar las siguientes expresiones con el presente perfecto. Desde ya, todavía. Nunca, siempre, muchas veces. Por ejemplo, 1. Él nunca ha ido a Buenos Aires o él nunca ha estado en Buenos Aires. 2. Nosotros nunca hemos volado en un globo. 3. Ellos ya han visitado varios hospitales. 4. Antonio ya ha aprendido a ser más paciente. 5. Yo nunca he volado en avión. 6. Ella siempre ha trabajado en varios museos. 7. Nosotros hemos ido a Río de Janeiro dos veces. 8. Yo me he vuelto mucho más tímido en mi vejez. 9. Su inglés ha mejorado mucho este año. 10. Él ha caminado 6 millas hoy. 11. Nuestro equipo de fútbol ha ganado el campeonato 5 veces. 12. Mónica todavía no ha terminado de escribir su segundo libro. 13. Los científicos han tenido éxito en la curación de muchas enfermedades. 14. El avión no ha llegado todavía. 15. Nuestro equipo aún no ha ganado un campeonato. 16. ¿No has acabado tú todavía las tareas? 17. Nosotros hemos hablado varias veces, pero todavía no podemos llegar a un acuerdo. 18. Nuestro equipo ya ha jugado cuatro partidos este año. 19. A nosotros nos encanta Houston. Ya hemos estado allí cuatro veces y no podemos esperar para regresar. 20. Yo te he querido desde el día que te conocí. 21. Yo he vivido en Cali desde que era niño. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Imprime el material de esta clase en formato de PDF. Aquí abajo te dejo el enlace o el link. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Bien amigos, hemos llegado al final de la clase dedicada al presente perfecto en español video número 2. Fácil y muy bien explicado. Sencillamente quiero agradecer el privilegio de tu tiempo y espero verte en un nuevo video o una nueva presentación en nuestro canal de español. Hasta pronto amigos.